Buongiorno amici. Buongiorno amici, un año nuevo Oye, se brucha todo lo que se manjó a Natalia Vamos a esmaltir nuestro cuerpo Vamos a hacer ejercicio cardio Aunque abdomen Te invito a hacer este video del inicio Fin a la fin, y vas a ver Grandes resultados, y te lo aseguro yo Da Pablo, Ok, vamos a movernos un poquito en el posto nos muevo, me el brazo, me brazo Ta, ta, ta, ta, ta saltiño, salto, salto en el posto, salto, vamos a iniciar el primo con ejercicio de cardio, cardio, cardio y por último vamos a, a finalizar con, con abdomen, vamos a utilizar nuestro timer, vamos a hacer 30 segundos de, de, de labor o de ejercicio con 10 segundos de recupero, Tú respiras profundo, te riempis de aire y así continúa el próximo ejercicio va bien, más va me hidrato, me hidrato, me hidrato, me hidrato. No si son excusas. Que para freno, que para caldo. Pero si seamos siempre qua. Ok. Vamos a meter mi timer. Me sistema me un poquito la, el piel. Tú respira profundo. Respira profundo en donde te trobe. Eh, e iniciamos. E iniciamos. El pulito questo primo de fare questo. Porque si no, no no, no, no a venir el Ok, preparate, preparate. 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a fare questo. Jumping ya. 3, 1, 2, 3. Va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Va. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Va 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Va <risa> Ok, vamos a repetirlo nuevamente Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo nuevamente cuelo. Vamos a repetirlo Muévete en el posto, muévete Cosí inventamos el ejercicio cardio, cardio. Ok, va 1, 2, 3 Va 1, 2, 3 1, 2, 3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 2, 3, va. 1, 2, 3. Ah, ok. nuestro próximo, vamos a hacer esto. Lato, lato, lato Uso las manos, uso las manos, uso las manos, uso las manos. Va, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Fácil, ¿no? ta, ta, ta, ta, ta, ta, si, si. Toca, toca lato, toca lato, toca. Toca, sí. <risa> Ay, como me piace. Se inicia el nuevo año. Un año nuevo de oportunidad de mejorar. Ta, ta, de curar tu salud. Ta, ta. Ok, perfecto, cambio de lado, così. Ta, ta, ta, mantente, mantente. Mantente firme. Mantente, mantente. Ta, ta. Ta, ta, lato, lato, lato, esquina, dirita, dirita, sí, sí, sí, sí, sí, sí, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, sí, sí, sí, sí, toca, sí, sí, sí, sí, la última, la última. Sí, sí, sí, sí. Cambio de lato, cambio de lato. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Si tú, ancora, no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Ayúdame a salir. Láchame tu comentario. Pablo, los ejercicios no me piaches, Los ejercicios son. Tropo. Difícil. <risas> Debes de sufrir un poquito. El próximo. Vamos a fare. Jumping ya y Squash. Jumping ya y Squash. Guardate. Guardate. Guardate. Está y haciendo. Está y haciendo. Está y haciendo. Está y haciendo. Está haciendo. Está haciendo. Sí desciendo, desciendo, desciendo, desciendo, desciendo, desciendo, desciendo, desciendo, okay. desciendo, desciendo, desciendo, Nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. nuevamente, Puro no. cardio. Cardio. Cardio. Escendo. Ah. El último, el último. El último. ¡Os ah, muévete! ¡Muévete! Dai, Dai, Dai, Dai, y Dai, Dai, Dai, Dai, Dai, Dai, Dai, Dai. Dai. Si. Vamos a 2, 3, toco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno, due, 3. Uno, due, 3. vamos vamos no se mola piu no se mola 1 2 3 las cambio 1 2 3 toca 1 2 3 toca 1 2 3 va y fino de tu risca 1 2 3 1 2 3 toca 1, 2, 3 1, 2, 3 Último, uh. último, último, bajamos para este último e iniciamos con abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, no se mola más 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, toca. 1, 2, 3. 1. Ok, vamos con abdominales. Addomen, abdomen, abdomen, Addomen, abdomen. Abdomen, abdomen. Abdomen, abdomen. No se mola più. No se mola. Fuerza, fuerza, fuerza. Fíjese más. Fíjese más en YouTube. Plan, plan, plan va questo, facile. es fácil, forza, para para dai, Continua, para para para para para para para Dai, continua para forza, forza, para forza, para forza, forza, Dai, forza, para para para para para vamos, para vamos, vamos, vamos, vamos. Okay. Continúa, próximo ejercicio, próximo. Son 10 ejercicios, 10, 10. Este es el primo, mantente. Físimas más en YouTube. Fisi más. Ok, próximo, próximo, próximo, próximo. guardate, guardate doppia, doppia plan. Ta, toco, 1, 2, doppia, doppia salgo, salgo, toco, toco y e su, su, toco, toco, toco e va Fuerza, fuerza. Sí. Sí, es sí. si, Sí, pa, pa, vamos, vamos, andiamo Sí, sí, sí. Okay. ok, el próximo, el próximo. ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo? Próximo, próximo. Dai, dai, dai, resiste. ¿Cuál es el próximo? No toco, ginocchio no toca tierra. Ginocchio no toca tierra. Me puedo no espostar, Me puedo espostar. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta. Avante, en dietro, Lato, lato, si, sí. si, sí, si, sí, si, sí. ok, ok, trae ah. hay un gladiatore, Day un gladiatore, sí. si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, ah. ok, ok, vamos, resiste, plan, plan, plan normal, plan normal, plan normal. Vale, plan normal. Vamos, Te concentra, te concentra. Sí, sí. Concéntrate. Vamos, fuerza, fuerza. ¡Ah! Vamos. Sí. Manca poco para finalizar. Manca poco. Continua. baneamos con mountain climber, mountain climber, mountain climber, escalata, escalata, escalata, cual. guardo de fronte, esquina dirita, dirita la esquina, sí, sí, sí, palo a tu ritmo, palo a tu ritmo, palo a tu ritmo, sí, sí, sí, piso sí. más, y sí más en YouTube, continúa, continúa. No se mola, no se mola, no se mola. No se mola. Ah. Ok, usamos el tapetino, usamos el tapetino, usamos el tapetino. Dai, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Ok, ok, soto, soto, vamos a ver cuesta. Laga, por favor, Dos, después, después, después lo facho. uno, dos, ah. continua. Sí, si, sí, si, sí. si. Ah, después fachamos el vídeo, no lo fachamos corto, dai, minutos, dai, resiste, resiste, resiste, ah, ah, ah. resiste, resiste baby, resiste ah, ok, perfecto, perfecto, si está, si próximo, próximo, próximo, próximo, este ¡Cómo de Piache! Ah, ah, sí, sí, toco, sí, toco, vamos, vamos, vamos, manca poco, manca poco, manca poco, es uno te regalo, no es uno, no es uno, ando nuevo, ando nuevo, en forma que Cristiano Ronaldo, en forma que Cristiano Ronaldo, ah, fuerza, fuerza, fuerza, vamos, vamos, vamos, ok. Nuestro próximo. Vamos a hablar en español. La bicicleta. <Bis> <tensions> la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Madre de Dios. Madre de Dios. Mano toca pie. Mano toca pie. Oblico, oblico. Fianqui, fianqui. va. Sí, uno. ta Su, guarda un punto fijo. Guarda un punto fijo. Sí. Sí. Ah. Ah. Ah. Andiamo. Toca, toca, ah, sí, sí, sí, Próximo, ah, próximo sí, sí, ah, a, a. Toca, toca, ah, ah, ah, ah, ah, Próximo, próximo, próximo, próximo. Abracho la gamba. Va, no te lo pa. Uno, dos. Ay, como me piace. Como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Vamos, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Debíamos de crear buenos hábitos pues este año. Sí. continua. Sí, continua. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ok próximo próximo siempre fianchi fianchi fianchi oblicuos oblicuos guardalo qua. guardalo guardalo guardalo guardalo fermo fermo ni fermo fermo fermo fermo ay ay ay Forza, forza, raga no se mola più no se mola no se mola este esfuerzo vendrá pagado este esfuerzo vendrá pagado. resiste resiste vamos Vamos, vamos, vamos, ¡Avanti! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Ah. Cambio de lato. Cambio de lato, cambio, cambio. Cambio. Oiga, estos regaces no son maleducates tú. Vamos, vamos. Fuerza, fuerza. Fuerza. Va. Va, va. Fuerza. Ah. Resiste, resiste, resiste, resiste. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Vamos, vamos. Ok, vamos a hacer un, un poquito de, de, de dorsal. su, su, su. ¡Ey, raga, raga, raga! Espera un átimo, espera un átimo. ¡Ay, qué cara! ¡Ay, qué estoy haciendo entrenamiento, cara! me vienen a ¡Ay, qué cara! Para el vale, próximo. Plan. Toco. Mano contraria. Toco a pie contrario. Toca, toca, toca, toca. Ey, raga, raga, raga, raga. Un atimo, un atimo, un atimo. Va, continuo. Toca. plan plan plan si sí. avante avante avante avante hey, avante un atimo un atimo un atimo un atí un terminando Va. Rube. Rube. 3 ejercicios y finalizamos. 3, 3, 3. Dai, dai, dai. Dai, dai. Forza, forza, forza. Forza, cuál continúa? Cuál continúa? Monta el climber. Monta giro de lado. gira de lado. Gira de lado. Gira de lado. Sí, sí. Ah, forza. Oh, ok nuevamente nuevamente nuevamente su su su dietro su dietro su dietro su dietro dietro Dietro, dietro dietro su, dietro, dietro, dietro. Suf, dietro, dietro, dietro. Suf, dietro, dietro. Suf, dietro. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. resiste. Nessuno te regala niente. Nessuno, Nessuno, Nessuno. Forza. Ok, perfecto. Estamos finalizando. Estamos finalizando. Estamos finalizando. Ok, pone oblicuo. Oblicuo, guarda. Ta. Abro, metro, su, abro, dai. Ah. Ah. Este esfuerzo vendrá pagado. Sí, tú riesgas, tú riesgas. Vamos, vamos, vamos. A mi sí, gente sí, de sí. México, Colombia, Guatemala, Ecuador, Brasil, Honduras, España, Italia. Francia, Francia, vamos, fuerza. Sí, Germania, vamos, vamos, vamos. Ok. Último, último, último, último, último, último, último, último, lato. último, último, resiste sí, sí. último, va su Abro. abro tra Abro, sí Abro, sí Abro, sí Abro, sí Abro, sí Si. sí tú puedes sí yo puedo Vamos, soy un gladiatore, soy un lottatore. no soy una gallina, soy un gallo. Dale, fuerza, fuerza, fuerza. Dale, resiste. Ah, ah, ah, ah. No ha tanto fácil, no ha tanto fácil. Tutto questo este esfuerzo vendrá pagato. Nessuno te regala niente. Voy a mejorar, voy a ser un campeón. Debes de lottare, lotar, del inicio a la fin. No si son excusas que piove, que fa caldo. Si tú aspetta que las condiciones. Sea no perfecta, May niente. Un campeón no se ferma a la prima dificultad. Gracias. De cuore, Pablo.